El Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social presenta su estrategia Uruguay sin Barreras. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de todo el país, nos proponemos conocer la realidad de sus familias, su situación de salud, educativa, laboral, identificando las limitaciones que se le presentan para acceder a los bienes y servicios de su comunidad. ...y a las prestaciones sociales y servicios públicos. Para lograrlo, formamos equipos técnicos que visitan los hogares... ...con el fin de acercar el programa a la gente que lo necesita. Cuando llegan situaciones a la oficina territorial... ...nosotros este, generalmente hacemos una visita a la familia... ...para entender un poco más de cómo viene la situación... ...porque son situaciones bastante complejas... ...y cuando hacemos la visita... ...encontramos que hay también este, un problema de discapacidad... ...lo que hacemos es este, derivarlo al programa Uruguay Sin Barreras... En los casos que son del interior, lo que procuramos es, eh, previamente a la visita de los técnicos, comunicarnos con la Oficina Territorial o con otras instituciones que trabajan con personas con discapacidad, para, por un lado, poder eh, brindar la información de lo que respecta a esta estrategia y, por otra parte, también recibir de estas instituciones información sobre personas que puedan tener discapacidad o que, eh, eventualmente, la tengan. Con esa información, nosotros organizamos bases de datos ...a partir de la cual organizamos después eh, una visita a la localidad. Los equipos detectan la necesidad de apoyos técnicos y tecnológicos... ...valorándolos desde una perspectiva integral y funcional... ...a sus condiciones materiales... ...y otorgando estos apoyos en función de la necesidad de la persona. Eh, la persona llega con una demanda o la familia... Este, que puede ser personalmente al MIDE, llamar por teléfono o también nos llegan situaciones a través de diferentes instituciones como puede ser el juzgado, INAO o alguna escuela. A partir de ahí va a haber un compañero o una compañera que va a ser referente de esa situación y el cual va a aplicar un primer formulario que es como la entrada eh, a Uruguay sin barreras. En el Departamento de Geografía de la Dirección Nacional de Operación y Monitoreo Ubicamos los domicilios de las personas a ser visitados por los equipos territoriales. Del mismo modo, organizamos el trabajo de campo de los mismos, tratando de que sea lo más eficaz y eficiente posible. Una vez que el equipo realiza la visita a domicilio, se carga, se carga la información online en un sistema, lo cual es muy útil porque nos permite sistematizar y ordenar los datos en una base de datos. Para hacer la solicitud de una ayuda técnica, tiene que presentar fotocopia de cédula, fotocopia de recibos de ingreso, solicitud del médico que especifique qué patología tiene la persona y qué ayuda técnica necesita, con las características de la misma. Una vez aprobadas las ayudas técnicas, envían una planilla con los datos de las personas, el tipo de ayuda que van a recibir y de qué departamento son. Si son para el interior, se envían a las oficinas territoriales y si son para Montevideo, se comunican con las personas para que los pasen a retirar. Una vez identificadas estas necesidades, los equipos orientarán y derivarán a las personas según corresponda a las otras áreas del programa. Rehabilitación Integral de la Discapacidad Visual, al Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, al Asesoramiento Jurídico, al Área de Empleo, y tendremos siempre en cuenta la atención a las discriminaciones por temas de género y violencia. Quienes quieran aportar datos sobre familiares, vecinos o conocidos que presenten alguna discapacidad severa, pueden hacerlo por mail a uruguaysinbarreras.mides.gov.uy o a la oficina territorial Mides de su departamento. Porque conocer la realidad es lo que nos permite cambiarla, construyamos un Uruguay Sin Barreras.